Hola, soy Willy Fuego y me gustaría mandar un saludo muy fuerte para la gente de Rebel Sound y para la gente de México, desde Barcelona. Positive Vibrations.